con el Sol en Aries en el eje 6-11. O sea, como te explico siempre, qué pasa cuando el Sol está en Aries en la casa 6 y esa casa 6 también está en Aries. Porque podría suceder que este Sol estuviera en Tauro, por ejemplo, en este pedacito de Tauro, Está en la casa 6, pero la casa 6 está en Aries. Porque las casas, siempre recordad, se toman por la cúspide de la casa. O sea, donde inicia la casa, donde empieza la casa, ese es el signo que rige a la casa. Entonces, en este caso, en esta combinación, tenemos al Sol... En Aries, en casa 6, y la casa 6 también en Aries. Y vamos a ver también el eje 12, o sea, este eje 6, 12, casa, casa 6 y casa 12. ¿Qué pasa cuando el sol está en Aries, pero está en la casa 12 en vez de en la casa 6, y esa casa 12 está en Aries? Si no logras entender esta clase, te invito a que mires todas las anteriores y ahí vas a agarrar el hilo. Porque ahora las clases que vienen van a ser mucho más dinámicas. Esta es de las últimas clases que, eh, que van a ser así muy, muy explicaditas. Bueno, pero antes de empezar con la clase en sí, te invito a que te sumes a nuestro grupo de telegram que apenas si sí se ve pero ya lo voy a cambiar ya voy a ir haciendo eh, se llama curso de astrología si tenés telegram si no bajate lo que está buenísimo nos buscas como curso de astrología todo junto así todo pegadito curso de astrología y somos una comunidad de más de 600 miembros que todos los días estamos hablando de astrología pero también nos podéis encontrar acá en nuestra nueva página web va, eh, en realidad el nombre es nuevo pa, eh, patagoniaastral.com también con el antiguo nombre centro aprender astrología centroaprenderastrologiafacilmente.com vamos a seguir teniendo todos los nombres bueno, vamos entonces ahora sí con el sol en casas 6 tal cual está en el gráfico eh, Qué te dice te está hablando de una persona trabajadora investigadora solidaria y si esa casa 6 está en aries qué te está diciendo que son eficaces resistentes e independientes y si el sol está en aries qué te está diciendo que son enérgicos que son valientes que son líderes también que pueden ser conflictivos incompetentes agresivos por lo que es posible que estemos ante una persona muy eficaz en trabajos de investigación y eso lo convierta en líder de un grupo. Bien, por ejemplo, esa frase se me ocurrió a mí. Déjame acá abajo, ¿sí? en, en los comentarios, ¿cuál es la frase que a vos se te ocurre a partir de esas palabras claves, porque ese es el secreto de trabajar con palabras claves, poder tener la facilidad de después poder ir armando distintas distintos tipos de frases, ¿sí? Ahora bien, vamos al sol en Aries, por supuesto, en la casa 12 y esa casa 12 en Aries, por supuesto. Solo en casa 12. Son sensibles, son insatisfechos y son de encerrarse. Casa 12, en Aries. Son eh, de sufrir hospitalizaciones, son de sufrir encierros y son de tener enemigos. Sol en Aries. Enérgico, valiente, líder también conflictivo, incompetente, agresivo. Por lo que si la carta que estás estudiando, ya sea la tuya o la de un cliente, tiene esta composición, o sea tiene el sol en Aries, en la casa 12 y esa casa 12 también está en Aries, es posible que estés ante una persona muy conflictiva que sufre de enemigos que tratan de hacerlo sentir insatisfecho o por ejemplo viéndolo de otra manera con esas frases claves siente que todas las personas que no le satisfacen son sus propios enemigos mira vos por ejemplo bueno, espero que te haya gustado esta clase nos volvemos a encontrar mañana por supuesto claro que sí con una nueva clase. Chao, hasta mañana.